Ya. ¿Por qué? ¿Te molesta la luz? No, güey, pero ya. O sea, estás haciendo que... Es que, que... volteé a ver a la cámara. Güey, <risa> es viendo que la gente... <risa> ¿Qué? Que la gente... A la verga, wey, no, wey. Wey, que la verga güey No, güey, que la gente... Ya. Me vas a sí. imitar. Güey, sí. ya. Primero con el saludo. Ay, cabrón, no veo ni más, eh. ¡Tú hazlo! Pero sí, con los brazos. ¿Cuál aspecto es? Bueno. <risa> no, tú primero. Pero es que no... no ya, güey. Tú primero, pinche puto. ¿Yo qué? Okay? Yo no quiero trolearte. No, vas a imitarme, güey. Es que ¿qué dices ¿No? Qué hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Qué es neta? Güey, <risa> mira. Pregúntale si está chingada mi invitación. Te a decir, a huevo, me better, please,